Nunca una mudanza trajo tantos quebraderos de cabeza a la familia real británica. Aunque en un primer momento el príncipe Harry y Meghan Markle iban a vivir dentro del palacio de Kensington en uno de los dos apartamentos contiguos que la casa real les había asignado a los duques de Sussex y también a los duques de Cambridge de, La pareja ha preferido poner rumbo a 40 kilómetros de Londres y a principios del próximo año se mudarán a Frogmore Cottage en Windsor. Parece que Harry y Meghan tienen otros planes. El matrimonio vivirá en una casa más grande que la que se les había asignado en Kensington y han elegido como hogar familiar el mismo lugar donde celebró su boda. Hasta aquí todo parece de lo más normal, pero tratándose de los Windsor nada puede ser tan sencillo. Desde que saltó la noticia de la mudanza, los medios de todo el mundo, pero especialmente los británicos, has especulado con todo tipo de teorías acerca de los motivos que han llevado a los duques de su sex a cambiar de hogar. Hola resumimos, buscan intimidad la próxima primavera Meghan y Harry se convertirán en padres por primera vez. Su hijo ocupará el séptimo lugar en la línea de sucesión al trono británico, por lo que su papel público será menos relevante que el de sus primos George, Charlotte y Louis. Por todo esto y por la forma en la que quieren educar a su pequeño, la pareja habría decidido evitar a los fotógrafos que se encuentran casi de manera permanente en Kensington y llevar una vida mucho más tranquila en Windsor. La falta de espacio a pesar de que el apartamento de Kensington, Alcarri y Megan se iban a trasladar inicialmente tiene 20 habitaciones, no es suficiente espacio. La residencia de Windsor es más grande, y ahora que la madre de la ex actriz de su Doria Ragland, se va a mudar a Inglaterra, parece que necesitan una casa más grande para cuando ella les visite. Además cuando nazca el bebé, Doria estará al lado de su hija para ayudarla con los cuidados de su nieto. Gemelos hasta ahora las dos anteriores teoría parecen de lo mal normal, pero ahora empieza lo fuerte. Según las casas de apuestas, los británicos están convencidos de que no hay un bebé en camino sino dos y por eso no paran de apostar a favor de esta idea. El nacimiento de dos hijos en lugar de uno sería otra razón para que la pareja se mudara. Igual los hermanos no se llevan tan bien como parece los príncipes William y Arran, siempre nos ha hecho creer que se adoran, y cuando las esposas de ambos entraron en acción, la gente empezó a llamarlo los cuatro fantásticos. De ahí que la idea de que los duques de Cambridge y los de sus ex fueran a vivir todos juntos en enamor y compañía fuera lo ideal pero los hermanos podrían haberse distanciado porque, según el Daily Mail, Harry se peló con su hermano mayor porque sentía que no estaba haciendo el esfuerzo necesario para dar la bienvenida a su prometida en la familia real. La sangre no llegó al río porque parece ser que el príncipe Carlos habló con William para que cambiara de actitud. Todo se zancó cuando los duques de Cambridge invitaron a Meghan y Harry a pasar la Navidad todos juntos en Norfolk. Tensión entre Kat y Megan, pues si no son ellos tienes que ser ellas, es lo que parece que ha pensado mucha gente. Las mentes conspiratorias del mundo se han puesto manos a la obra y ha empezado a hablar de posibles rivalidades entre las cuñadas, un clásico vamos. Se supone, porque aquí nadie ha confirmado nada lógicamente, que son muy diferentes entre sí no tienen casi nada en común. Pero el detonante de la tensión entre ambas parece que se produjo justo antes de la boda de Meghan, cuando la princesa Charlotte se estaba probando su vestido de damita de honor y las duquesas tuvieron una bronca que terminó con Kate llorando. El motivo de esta discusión se desconoce. Igual no hubo bronca, ni lágrimas, ni nada. Hace poco Kate fue preguntada por el embarazo de Kate durante un acto y su respuesta de lo más políticamente correcta afirmando que están muy felices y que le gusta que sus hijos vayan a tener un primo ya se interpretó como una forma de acabar con los rumores. ¿Y si todo esto es una tontería? No vamos a negar que todo esto nos tiene de lo más intrigadas pero y sin en realidad no hubiera un motivo de peso para la mudanza. ¿Y si simplemente la gente estuviera haciendo una montaña de un grano de arena? Puede que se muden porque les guste más la otra casa O porque buscan un cambio de aires O porque han decidido tomar otro camino distinto al que se les había impuesto Lo cierto es que nunca sabremos el verdadero motivo por el que el príncipe Harry y Meghan Markle Van a vivir en Frogmore Cottage o en Kensington Al final lo importante es que vayan donde vayan, sean felices Y que nosotras podamos verlo, claro